Yo, what up? How's it going? What up, man? You want to be my stand in model for my color card? Oh, uh, yeah. What are you doing here? We're ready. Okay. Where's Daniel? Ah, uh, I think he's coming. Just give him a couple of minutes and he will be here. Word. What? C Corte. Yes, Maria. All right. Le a reclamar. Ah, ok. Tú nada más le vas a contestar. Sí, perdón. Es la última escena. Ajá. La última. Rolling. Uh, sound rolling? Everything's rolling. Ok. Just clack it. Action. ¿Sabes que si pudiera hacer cosas las haría? Y así no tendría que estarte molestando. En absoluto. Pero no puedo. ¿Sabes que me estoy muriendo? Y no me estás ayudando en nada. Me quieres matar. Más pronto, ¿verdad? Dale primero de cenar a tu hermana. Por favor. Y no se te olvide mi pastilla. Sí, madre, perdón. Corte. In camera. Al final del día, uh, escena 1, toma dos, casting. Acción. Sabes que si pudiera hacer cosas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 y no se te olvide mi pastilla. Sí, madre. Perdón. Corte. Corté. Rolling camera. Al final del día. Escena 1 toma 4. Casting. Acción. Sabes que si pudiera hacer más cosas las haría y no tendría que molestarte en absoluto pero no puedo me estoy muriendo ¿sabes? y no me estás ayudando en nada me quieres matar más pronto ¿verdad? dale de cenar primero a tu hermana por favor. Y no se te olvide mi pastilla. Perdón, sí, madre. Perdón. Rolling camera. Rolling. Al final del día, es 2, dos, toma uno, casting. Acción. <risa> Ay, me asustaste. <risa> Dime, ¿para qué querías verme antes del trabajo? Ay, quería preguntarte cómo estás. Estás más seria que de costumbre. Y quería darte una buena noticia. Estoy igual que siempre. Harta y cansada. Eso es todo. Pero, ¿y cuál es la noticia? Ya está todo arreglado para irme a Estados Unidos. <risa> pues... Suerte. Lo dices como si no te diera gusto. Ya te dije, ven conmigo. ¿Irme? ¿Cómo crees? ¿Y mi familia? Esa siempre es tu excusa. Ya te dije, contacta a tus demás familiares. O contacta a alguien que los cuide. Si quieres este fin de semana, déjate ayudar, Lupita. Necesitas salir, relajarte, divertirte un poco. Ya te dije que no es tan sencillo. Mi papá está peleado con mis tías, ni ni siquiera le hablan. De todos modos, es mi obligación y me agrada, no me agrada mucho la idea de tener extraños en la casa mientras yo no estoy. Además, es mi familia, Jessie. Mi responsabilidad es la cruz, es la cruz que me tocó. Solo puedo esperar que Dios tenga misericordia de mí. Iré. Ay, amiga, a la vez te admiro, pero me parece muy triste tu caso. Renunciaste a tus aspiraciones artísticas para estudiar enfermería y poder cuidarlos. La última vez que te vi divertirte fue aquella vez que fuimos con tu mamá a la Alameda. Antes de que tu hermana fuera concebida. Yo quisiera tener una vida así como la tuya. Salvaje y liberal. Estar sola en el mundo para hacer lo que... Lo que a mí se me ocurra, pero... Pero me tocó esta vida. No es culpa de nadie. Es cosa del destino. Y no se puede cambiar. Te invito a la Alameda el domingo. Ya te dije que no puedo. Y ya es hora de, de entrar a trabajar, así que ya vámonos. Corte. Así como que pues van platicando, pero uh -huh. así ya entre ustedes y okay. no rompan la cuarta pared de Ok, ¿cómo? ¿Empecé? Rolling camera. Okay, Rolling. Oh, me asustaste. Rolling camera. Rolling. O empiezo desde acá. Dime para qué. El... Dime para ¿Sí? qué. Ajá. Eh, al final del día, escena 2, toma 2, casi. Walk to the side me than the que camine side a un lado, side no side atrás. A un lado, a un lado. A un lado, de ese lado. Ajá, no atrás. Pero que lo sostengas. Acción. ¿Y? ¿Para qué querías verme antes de trabajar? Pues estaba preocupada por ti. Has estado muy distraída últimamente. Y aparte quería contarte algo. Pues, ya sabes, estoy harta, cansada, como siempre. Pero, ¿cuál es la buena noticia? Adivina. Ya tengo todo listo para irme a Estados Unidos. Pues, suerte. A final del día, escena 2, toma 3, casi... Acción. ¿Creí que vas a estar más contenta? Sí lo estoy. No parece. <risa> pues, me pediste que me fuera contigo, pero ya sabes cuál es mi respuesta. Vente conmigo, no pasa nada. Sí pasa. ¿Y mi familia? Has cuidado de tu familia toda la vida. Ya te toca, ¿no? Pero ellos no tienen a nadie. Llámale a alguien de tu familia, a un tío... ¿No, ¿No te acuerdas que te platiqué que mi papá se peleó con mis tías? Ni siquiera se hablan. Además, es mi obligación. Yo soy su hija, mi hermana está enferma. No podría dejarlos así. ¿Y si contratas una enfermera, alguien que los cuide? No, no me siento cómoda con alguien que no conozco adentro de mi casa. Ay, Lupita, ¿y cuándo vas a empezar a vivir entonces? ¿Cuando se mueran? Ya vas a estar muy vieja para entonces Ni modo Mira, ¿qué más quisiera yo? Tener una vida como la tuya, por ejemplo Salvaje y liberal y extraordinaria Pero, <susurra> ni modo Fue la vida que me tocó Lo tengo que aceptar y Cargar con la cruz que deba cargar Ay, Siempre es tu excusa a mí se me hace que te da miedo y por eso lo pones ahí de pretexto. ¿Sabes porque qué no te no escapas? Sea. Aunque sea un día, nos vamos, no sé, a caminar. Ni siquiera hacer algo malo, vamos a caminar, a, a no comer? es tan sencillo. Tengo que atender a mi padre, cambiar a mi hermana, recordarle a mi mamá de sus pastillas porque ella no puede moverse. Ya has ido a mi casa, ya los has visto. Sí, ya me sé tu rutina, pero es que... Y nunca me acompañas a ningún lado. Si se supone que somos amigas, yo te tengo que sacar, ¿no? Somos amigas. Y yo te agradezco todo lo que haces por mí y agradezco que estés aquí y me duele mucho que te vayas. Eres la única persona que me apoya, que no me ha dejado. Pero créeme que te deseo lo mejor. Corte. Al final del día, escena dos, toma cuatro, Acción. ¿Para qué me pediste que viniéramos antes del trabajo? Te tengo una buena noticia. ¿Cuál? Al final siempre me voy a ir a Estados Unidos. Qué bueno, suerte. ¿Por qué te pones así? Pareciera que no te da alegría. Sí me da gusto, pero... Además, recuerda que yo te dije que si me daban esa oferta, te ibas a ir conmigo. No, yo no me puedo ir contigo. Tengo que cuidar a mi familia. ¿Otra vez con eso, Lupita? Ya hablamos de eso, puedes contratar una enfermera, pedirle a algún familiar que te ayude. ¿Cómo crees que voy a dejarlos con alguien ajeno a mi casa? No, además, yo soy la única que sabe cómo darle las pastillas a mi mamá. Mi hermana está enferma, ella. No, no Mira, no, yo eso no... se puede arreglar. Hay enfermeras capacitadas para eso. Sí, pero. Tienes ellos no que son... vivir, Lupita. No, yo no quiero. No, no. Mucha suerte, que te vaya bien y ni modo. Yo lo que quiero es que vivas, que te diviertas, que. Conozcas gente. ¿Quién quita que por ahí conoces a alguien. Mira, a mí me gustaría ser igual de atrevida y salvaje como tú y, y hacer todas esas cosas, pero ahí creo que eso ni siquiera es para mí. A mí me tocó cuidar a mi mamá, a mi familia, Mira, atender a mi papá, no. Todos tenemos una oportunidad. No, yo no nací para eso. Mira, deberías considerarlo. No me gusta verte así, en verdad. Pues no, tú, tú vete y me puedes mandar cartas y... No, yo no los puedo dejar solos. Eso fue lo que me tocó, ese es mi destino y, y ya. ¿Y qué vas a esperar? ¿A que ya envejezcas? Corte. Rolling en Al final del día, escena 2.5, casting... Dime para qué me citaste después del trabajo, antes del trabajo. Porque quería saber cómo estás. Mira, la verdad te he visto más seria que de costumbre últimamente. Y pues, además quiero darte una buena noticia. A ver, dime, ¿cuál es la noticia? Pues, ya está todo arreglado y siempre sí me voy a los Estados Unidos. Pues suerte. Lo dices como si no te diera nada de felicidad Ya te dije Ven conmigo ¿Irme? ¿Cómo me voy a ir? ¿Mi familia? Esa siempre ha sido tu excusa Mira, ya te dije, contacta a Algunos familiares, contrata a alguien No sé, alguien que te ayude si quisieras, este fin de semana podríamos salir, no sé, déjate ayudar, Lupita. Necesitas salir, relajarte, divertirte. Ya te dije que no es tan sencillo. Mi papá está peleado con mis tías y ni se hablan. De todos modos, es mi obligación. Y no me agrada la idea de ver a un extraño en mi casa. No, es mi responsabilidad. La cruz que me tocó y solo puedo esperar que Dios tenga misericordia de ellos y de mí. Ay, amiga, de veras que te admiro muchísimo, pero también me parece muy triste tu caso. Renunciaste a tus aspiraciones, a tu arte, solo para estudiar enfermería y encargarte de tu familia, sostenerla y pues atenderlos. La última vez que te vi fue cuando te divertías. Esa vez que, que estabas en la Alameda que nos llevó tu mamá, ¿te acuerdas? <risa> antes, antes de que tu hermana, pues, naciera. Quisiera tener una vida así como la tuya. Salvaje, liberal. Estar sola en el mundo para hacer lo que yo quisiera. Pero esta vida me tocó y no es culpa de nadie. Es el destino y no se puede cambiar. Ya, Lupita. Es más, te invito a la Alameda, vamos.